Pues estoy súper contento, es una idea fabulosa de que se haya llevado a cabo este encuentro aquí con los nominados y todos los miembros de Acroarte. Siento que la música está teniendo apoyo, que la música está teniendo el reconocimiento y eso me llena de alegría y de motivación para seguir a, a. ¿Qué puede esperar la gente del Prodigio en los próximos días? Pues estoy haciendo un par de propuestas musicales por ahí. Ya después que hicimos el tema de Disfruto, que es una versión de, de un tema de Carla Morrison. Y, e, hice una versión en especial de, de este tema, con una mezcla de merengue de cuerda y merengue típico. ¿Podría el prodigio en alguna ocasión hacer alguna función con la música urbana, que es la música que está de moda? Sí, sí, si no, descarto, no, descarto no descarto la posibilidad... Siempre ¿Con he tenido... Cuál eh, urbano, siempre ¿Con cuál, urbano, ¿con cuál urbano te gustaría hacer una colaboración? Eh, bueno, hay, hay muchísimos, muchísimos urbanos que, que hacen tremendo trabajo. ¿Cómo cuáles más o menos? Eh, bueno, por ahí está Mozart La Para, eh, Don Miguelo, El Alfa, eh, en, en, en fin, eh, Chimbala. Eh, hemos hablado en algunas ocasiones, sí, Papá Secreto, en fin, ¿Y qué, qué te parece sobre la, la polémica en la que se ven envueltos eh, los urbanos? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, que yo, yo pienso que sobre esto no debe de haber ninguna polémica. Esto, esto es algo que debe de ser muy claro. Eh, en, lo que, en lo que concierne a lo musical, al arte, al profesional, haciendo, produciendo música, arreglando componiendo, eh, ahí no hay cuestionamiento para comparar a Juan Luis Guerra con nadie. Lo podrán comparar porque, verdad, es un público, Juan Luis se mantiene con, con un público, a pesar de que es un, un artista a toda dimensión multinacional, pero por el tiempo va, se va haciendo un público más selecto que el de un artista urbano que surja del momento Puede tener millones de fans de repente, porque esta, esta es una música que, que se mercadea a, a los niños. Entonces viene, hay, hay una legión de, de muchachitos, de masa, que son la, la gente que, que, están, eh, que, que son cibernéticas, que, que, que, que tienen acceso. Y por eso puede, es probable que, que un urbano pueda parecer que, que tenga más, más fanaticada.